Hoy empezamos la gira del Gobierno de Navarra en diálogo con las entidades locales, una gira que vamos a hacerla a lo largo de toda Navarra, es un compromiso de gobierno que la íbamos a hacer al menos una vez eh, al año, la empezamos hoy en Sangüesa y la terminaremos en torno a eh, Semana Santa, como digo, todo ese recorrido por Navarra. Es verdad que las ediciones anteriores estuvieron más eh, protagonizadas por todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia o los fondos europeos, y ahora lo que queremos es hacer una evaluación de qué es lo que hemos hecho, qué estamos haciendo, pero sobre todo, bueno, pues también qué nos queda por hacer y cómo bueno pues las entidades locales sienten que está trabajando el gobierno con ellos, porque entendemos que la codogobernanza es un elemento muy importante y más en estos momentos, que se están tomando decisiones en Bruselas, se están tomando decisiones en Madrid y también en Pamplona, que afectan hasta el último rincón de nuestra comunidad. Por lo tanto, esa cogobernanza bueno, pues no solo la hacemos en los discursos, sino que queremos llevarla absolutamente a la práctica, como digo, en colaboración con las entidades locales. Tenemos encima de la mesa unas inversiones aproximadamente de 39 millones de euros, Parte de ellas son el Plan del Pirineo, parte de ellas es el Plan de Banda Ancha, infraestructuras como educación, la más importante, el Instituto de, de Ahoid, bueno y también pues inversiones que van a venir, por ejemplo, en lo que tiene que ver con turismo sostenible, que Navarra va a recibir 60 millones de euros. Y que bueno pues la zona también de aquí de Sangüesa, que es una zona que también pelea por el turismo, pues entiendo que también estará, será beneficiaria de, esos, eh, de esas inversiones que van a venir en turismo sostenible, entre otras cosas gobierno de Navarra Nafarro aco gobernua